al expresidente Danilo Medina. Vamos a ver, ¿considera usted que es coincidencia? ¿Será? No sé. Hay que reformular eso porque no entiendo. ¿Considera usted en coincidencia o que es coincidencia? Eso debe ser la pregunta. ¿Que el Ministerio Público mantenga su mirada en los vinculados al expresidente Danilo Medina? Bueno, ahí está la pregunta. Ganó el feedback. Escríbanos a través de la red social WhatsApp al 829-451. 3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Adelante entonces, vamos a escribir, vamos a responder esa pregunta. Bueno. Bien, mis amigos, saludamos a Francis Rodríguez que se integra ya con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, Yerjan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Gracias a ustedes por el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Saludar con mi salud a una asidua televidente, tanto a ella Marisol y su hija Jessica, que nos vimos en la iglesia ayer y comentábamos de que se levantan siempre viendo el programa. Muchas gracias a Marisol y a su niña Jessica. Bien, cómo no, Francis. Bien, señores, vamos a ver el, el tema de hoy. Pulpo, Caracol y Coral, los operativos más importantes del Ministerio Público. En los más de ocho meses de Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público ha puesto en marcha tres grandes operativos contra la corrupción administrativa, de los cuales dos tocan directamente al entorno del expresidente de la República, Danilo Medina. Incluido el arresto de dos de sus hermanos. Pulpo, Caracol y Coral son los nombres de los tres operativos más importantes realizados por el, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezado por los fiscales adjuntos, por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice, respectivamente. El más reciente, la Operación Caracol, se realizó la tarde del sábado y condujo al arresto del mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia, bajo la gestión de Medina 2012-2020. Además de tres militares y la pastora Rosy Guzmán, puesta en evidencia en un reportaje realizado por el programa Nuria Investigación o Nuria Investigación <risa> bueno. este operativo consistió en la realización de 27 allanamientos simultáneos en los que fueron arrestados Adán Cáceres Silvestre, Rosy Guzmán Rafael Núñez de Asa Raúl Alejandro Girón Jiménez y Tanner Antonio Flete Guzmán por presunta corrupción en perjuicio del Estado Dominicano vamos a ver, Yerian miren eh, eh, ayer le daba seguimiento a Twitter, donde dun, durante el fin de semana completo fue tendencia lo de esta operación Coral, y leía a Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, de manera muy atinada en, esas, en ese comentario, ¿verdad?, que no en todos, decir que para identificar un posible acto de corrupción solamente había que ver cuando un funcionario entra eh, a, a su función, qué tiene, cuál es su patrimonio y cuándo sale, cuál es su patrimonio. O sea, qué ostenta una persona antes de entrar a un cargo y luego cuando sale, ¿qué, con qué sale. Mm. Y entonces ver si eso eh, es equivalente con lo que pudo haberse ganado durante el tiempo que duró eso funcional. no va a ser posible con los de Abinader, porque hay cuchumil que no han presentado su declaración. Ajá, entonces, ¿qué resulta? <risas> Por ejemplo, si Yerjan la Antigua eh, entra a ser alcalde o a ser funcionario directo del gobierno y tiene... No. Dos millones de pesos. No, no, tú eras. El cargo tuyo es eh, encargado de contrataciones sí, de obras públicas. Exactamente, yo soy ese cargo. Y entro con dos millones de pesos de patrimonio y cuando salgo, salgo con 50. Entonces tú dices, bueno, pero es, que, es que durante esos años se ganó el, un máximo de 5 millones. ¿Cómo sale con 50 si no tiene otro tipo de negocio? Porque pudiera ser que lo tenga. Y entonces eh, debe haberme ido muy bien y si me fue muy bien, eso tiene que estar registrado en, en impuestos internos, porque se supone que por todo tú, tú tienes que, que, que, pagar, que, que pagar impuestos, y entonces eso está registrado allí, y es claro tu ganancia. Ahora bien, si no hay nada de eso, usted tiene que ser investigado. Y eso es lo importante, porque ya hablamos de cuando usted entró, cuando usted salió, el sueldo que tenía, y además el rol que usted tenía dentro de la sociedad. Por eso yo decía, ¿cuál es el rol? de estos funcionarios, de, de, de muchos de ellos, que luego tú lo veías con miles de millones de pesos. Ahora bien, eso es la, lo que tiene que ver con el aspecto de corrupción. Ahora si apartamos eso un poquitico y entonces vemos lo que está sucediendo eh, con relación a, esta, a, a estos casos de corrupción, ahí es lo que me está preocupando, y esto ya es para los abogados, es el, el cómo se están llevando a cabo estos procesos. Me parece que aquí en la República Dominicana eh, esto va dirigido hacia un objetivo específico, es lo que me parece y es lo que la conducta me está mostrando. ¿Qué resulta? El Ministerio Público está haciendo uso y abuso del poder y eso sí es peligroso. La gente no lo sabe porque la, hasta que no le toca a usted usted no lo entiende, usted es más como es al otro, al vecino que le importa a usted. Pero está haciendo uso y abuso del poder. Por ejemplo, eso de que a una gente lo arresten y que no entreguen una copia del acta de arresto ni del acta de allanamiento es un abuso de poder. Porque la ley establece que hay que entregarla. Y que no le permitan a usted, como dijo eh, este abogado Félix Porte, ver a su cliente es un abuso del poder. Incluso gente que usted lo, lo ha citado cinco y seis veces, porque yo recuerdo que la pastora eh, fue varias veces a ser interrogada. Y entonces, luego de varias inter, eh, interrogatorias, usted va a. Y la llana, y la saca, y buscan a la gente presa. Pero no solamente eso. No la encontraron ahí y se llevaron un hijo preso. Pero por Dios, es ¿y la Constitución? Todo. Eso es peor. O sea, es peor todavía. O sea, no, no la encontramos allá, pues traigan al hijo, que a los presos. O sea, que él es culpable por el hecho del otro. Algo que está realmente prohibido por la Constitución. Es, es, hay que tenerle eh, mucho cuidado sí, a esto. Así es. Eh, vamos a saludar a la querida, y siempre distinguir a cada... Ka, distinguida Carolina Rosa, hasta a tortoje. ¿eh? ¿Eh? Cuando iba a decir el nombre. ¿eh? Buenos días, De la gran amado. chiquita, porque es una gran chiquita. Gracias. Carolina Rosa Medina. Buenos días. Buenos días, buenos días Amado. Buenos días Francio. Hago buenos causa Dios Dios común Dios con tu Yang. padre. Hago causa común con tu padre. Está bien, está bien. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Eh, vamos a continuar inmediatamente. Amado. Sí, sí, como no. Vamos a ver precisamente a ti te corresponde Perfecto. el turno. Eh, mira, hay un aspecto eh, muy importante que quiero eh, continuar en ese sentido, en eh, lo que refería ayer ya con lo que eh, tiene que ver con la Cámara de Cuentas y la presentación de, de los bienes de los funcionarios cuando entran a los cargos. La semana pasada yo hablaba de esto y de lo que implica el hecho de que quienes están en el gobierno no presenten sus declaraciones juradas. Yo decía y daba el dato de que cuatro mil y pico de funcionarios no han presentado su declaración jurada. Pero no solo esto, teníamos a Luisa Abinader que decía que quien no lo hiciera en, Base de crítica hasta de octubre, nosotros, en septiembre le daba un plazo de un mes del año pasado, a la fecha de octubre él decía que quien no lo presentara pues sería vale. cancelado de sus funciones pero nada más y nada menos que de esos cuatro mil eh, y tantos de funcionarios, hay cuarenta que son eh, en, por directamente. decretos directamente por el presidente y aún así él tampoco ha tomado eh, ninguna eh, eso decisión. Eso lo puede destituir sin problema porque hay Totalmente. algunos que son electos que él no podría destituirlo, entonces, pero lo del decreto sí. Entonces vemos que de alguna forma estamos en la misma si tienes al presidente que te dice algo y que, que no lo cumple y que tiene que ver con uno de los temas que más eh, se ha sentido en los últimos tiempos, lo que tiene que ver con la transparencia, el uso o el beneficio de los recursos por los funcionarios y el presidente de la República que haga referencia a esto y que entonces actúe de otra forma y nosotros viendo lo que tenemos... Hay muchas cosas todavía por destapar en República Dominicana y si el presidente actual de alguna forma sigue haciendo lo mismo que se hacía en el pasado, de no sancionar o de no hacer cumplir lo que él decía en lo que tiene que ver con este tema de corrupción y transparencia, pues estaríamos en lo mismo. No habrá manera de determinar qué cantidad de dinero se llevaron estos funcionarios si cometen actos de corrupción. Entonces, eso por un lado. Definitivamente ahí el presidente se ha quedado corto y no ha cumplido, no ha cumplido con su palabra. Si estamos hablando de un cambio de transparencia, transparentizar el, el comportamiento de los funcionarios y de las instituciones cero en ese punto al presidente Luis Abinader por otro lado tenemos, tenemos y nos preguntamos o sea, que era lo que se estaba haciendo en la Procuraduría de la República Dominicana. Si bien es cierto que de alguna forma se ve una tendencia a una línea política, viendo desde el punto de vista político, de que hacer daño, persecución y demás, pero hay una realidad, ¿verdad?, que se supone que es en base a pruebas y a documentos que se, que se, eh, que se someten estas personas a la justicia, independientemente de que, sea, que quieran decir que es la línea de Danilo y demás. Hasta ahora, y la Procuraduría se supone que es con base que está haciendo esto, no es por, eh, por llevarse lo que se lo están llevando, que lo están siendo que están siendo sometido. La pregunta es la siguiente, tú dices, bueno, pero ¿y qué hacía la Procuraduría eh, del gobierno anterior? Y, y, de la, y también del mismo Lionel Fernández, de Danilo y de Lionel. Entonces, estos casos que hemos visto, estas, <coughs> el, el de ¿cuál fue el anterior a este? El, el pulpo. pulpo, el antipulpo, ahora el coral, y quién sabe cuántos más que sabemos que hay por ahí? ¿Qué estaba haciendo Janalai? ¿Qué estaba haciendo la Procuraduría de la República Dominicana? O sea, hay que esperar que un programa de televisión, señores, estos casos la mayoría es por, por programas como Nuria, hasta el del Antipulpio, el hermano del, del expresidente. Es, es, es por eso que prácticamente llegan a, a los tribu a, a, la, a la Procuraduría que se toma la iniciativa de investigar. Entonces, es como es. que tú te quedas... Bueno, eh, Francis. Sí, gracias. Mira, yo le voy a contestar rápidamente a las interrogantes. Sí. Va dirigido a la administración de Danilo Medina porque excedieron. No es persecución política. Excedieron okay. sus acciones Para que no corruptas. Y, pero hay que explicarle brevemente a la población de qué se trata. Se van estigmatizando los procesos por parte de la Procuraduría cuando establece al pulpo porque era una ramificación, era una, una cabeza con muchos tentáculos donde quiera. Caracol, porque a la Cámara de Cuentas se le juzga como caracol en sentido de la lentitud que ésta se manejó al punto que llegó hasta ser sustituida sin haber empezado ninguna auditoría. Y Coral, porque resulta que el caracol se esconde dentro de los corales y allí hace su vida y sale apenas a comer algunas cosas. Me eh, parece que eres tú que le pone los nombres. No, no bueno, lo que pasa es danas, que, no que, hay un, <risa> que hay este un, <risa> un, a los operativos. <risa> Ese Wilson Camacho que es un peliculero le ah, <risa> gusta el, mucho la película. El, el maestro, pues, el, el maestro de Yayan Yayan, cuidado que va a salir pero, eh, eh, dancero. Fabián. va a ser un dancero pero tiene sentido, sí o no? Eso está muy bien. Entonces, cuando se establecen eh, eh, y se produce estigmas producto de lo que se está buscando y que dentro de la investigación cada vez más se profundiza más y cada vez más existen más implicados denle en su tiempo a la procuraduría no lo, no lo juzguemos a priori aunque si sucedió lo del hijo como se ha dicho del hijo de la pastora ciertamente posiblemente sea un abuso de poder. No, sí, si sí, es un abuso, sí. que posiblemente. No, es porque o sea, no sabemos un si el hijo manejaba, porque hay hijos que manejan operaciones dentro de la familia. No, pero es que él no está, en, él no está implicado. Si él no está incluido en, bueno, está incluido en el en la, en la. Bueno, está una violación. Bueno, en entonces, a esto sí tenemos que darle oportunidad al Ministerio Público que continúe, porque sepan ustedes que con toda esta descripción del debido proceso. Y si se le identifica en el trayecto alguna anomalía, estamos fracasados directamente. Bueno, porque mira, el proceso el... fracasa cuando los abogados de la defensa identifican indebidos procesos. Mira, el, el, en el, en el tema que me corresponde en el transcurso del programa, yo voy a abordar con más profundidad lo de... Bien. La Dirección Funcional de la Investigación, que es un tema que la gente no conoce de, de hecho, debo de decirte lo siguiente, Dime. ni policía ni fiscales han entendido qué es eso. No. Ninguno lo ha entendido. Pero bueno. Si va en esa dirección está... Y vamos, a, que lo y vamos a hablar también de los principios que norman la función del Ministerio Público que está en la Ley 133.11. Pero bueno, aquí yo quiero eh, decir eh, lo siguiente. Eh, una de las cosas que uno lamenta como un ciudadano es el hecho de que mientras estuvieron otros en las funciones, el delito se estaba cometiendo ante sus propias narices y nadie hacía nada. Pero lo que más me preocupa. No, lo, era Jean Alain. No, pero espérate, lo que más me preocupa es, lo que más me preocupa es que la sociedad todavía a pesar de los comentarios, a pesar de las luchas, a pesar de las opiniones, a pesar de todo lo que ha habido alrededor de la sociedad dominicana con el tema de la corrupción, al país, en términos generales, la corrupción se la pasa por el forro. Es decir, aquí no hay ni una verdadera lucha anticorrupción, no la hay, pero tampoco hay un verdadero interés social de la ciudadanía, de empoderarse para enfrentar la corrupción, como enfrentamos el tema del 4%, por ejemplo. A ponerle un ejemplo. Pero aquí no hay nadie, ni el 4% grupo. Por ciento fue que nos utilizaron como foca desde de, de, de Telecentro, que era el interesado en que se va a aprobara, y Uchilora en su canal. Y lograron el 4% sin tener una planificación. Se han robado todo. Bueno. De todas maneras, lo que quiero decir es eso. Llegó el Guaruda. Una, una después de una larga vacación. Sí, después de una larga vacación, covidiana. Covidiana. Okay, <ríe> lo, que, lo que hay que decir es, básicamente, que en definitiva, Gracias. lo que está no pasando, la gente, usted ve sí. a la gente la aplaudiendo y la gente opinando la y diciendo y apoyando, eso es falso. Eso es una pose. ¿Qué es la ¿Qué es falso? El hecho de que la gente esté aplaudiendo y... Óyeme, aquí, aquí no hay un verdadero empoderamiento para enfrentar la corrupción. Entonces lo que hacen Porque es la indiferencia. ¿Eh? Lo que pasa es la indiferencia. Exacto. Esos son los policías. Entonces Exacto. eso que está sucediendo es un show. O, o, sí, sí, un pero claro. ¿Un show? Claro. ¿Y qué se debe hacer entonces, amado? Co comenzar por la cabeza. ¡Ay! No, ¿Cuáles no son la dar? cabeza? Un golpe de estado la cabeza. ¿Eh? ¿Tú no puedes dar dos golpes de estado ahora? No, pero no es la cabeza, no es el que está. Ah, ¿y a quién es? A dios que está. Que... Ah, ya, ya, ya, ya. Comida <risa> siempre. Pero y a los que han estado, verdad? a, y a, los, ¿A que los que han estado, estado? sí. sí bien, porque por que eso sea, de del dos si mil para acá, yo no, me conté del dos mil para acá, yo me Sí, pero fíjate una cosa. No nos vamos con unos cuantos de balaguer también. Mira, según se dice, según se dice, según se dice de la de lo que han estado. No, no, no, que no caigamos en la ligereza porque simplemente del estar y no se comprueban hechos claro, no, que, tiene, tiene que, que, que haber una simplemente se serial. le han no, estado no, indigando ah, a personas o a, o a candidatos o a líderes, así no, porque entonces vamos óigame, a hacer verdaderamente ¿Cuánto un show? tiempo tenemos nosotros en este país bregando con el tema de corrupción? No, ¿Cuántos no, no, procesos han terminado? del tema corrupción Si de han terminado que dos o tres procesos con condenas al final son muchos pero aquí todo el mundo sabe quién está lavando, aquí todo el mundo sabe quién vende droga, aquí todo el mundo sabe quién es corrupto, aquí todo el mundo sabe quién ha metido mira, la mano. Y hay familia el... y gente que le gustaría ser amigo de esa gente, pero, sabiendo que eso, pero desde pero la, de ahí es que no presentan su, eso, su brillante. No ellos. Pero mira, es que son muy hipócritas, somos doble una moral, sociedad, la sociedad. hipócrita, sí. somos una sociedad tan hipócrita. Eso que no tú nos viene a nadie. Tú vienes de los Estados Unidos, Ay, llegas hey. hoy de los Estados Unidos Ay, y claro. compras... Una finca, eh, tarea, 300, 400 mil pesos la tarea y tú compras Oye, una me, finca. El eh, cuento sí. tuyo de tu primer apartamento que nunca pudiste comprar. ¿eh? Exactamente. Es la exactamente. mejor. Hoy día está pasando eso. Exactamente. Entonces vayas a comprarte una finca y ¿qué el, pasa? No, explícalo. El, el, el asunto mío fue que yo, cuando yo me casé por primera vez con mi primera esposa, eh, yo vivía en la villa. Uh -huh. El apartamento donde vivía era de un abogado amigo, un gran amigo mío. Sí. Y me dijo, te lo vendo. No, pues yo te lo voy a comprar y voy a hacerle fuerza. ¿Y cuánto eran Siete 7 mil pesos ya. quería poner el apartamento. Siete mil pesos dominicanos. Pues sí, sí, Ay, sí. sí. Eso, fue, lados, eso fue la edad media. La edad media más o menos. Y me dice, búscame dos mil adelante. <risa> <risa> búscame dos mil adelante. <risa> <risa> no diga el monto, Amado, voy a sacar la edad. Que yo te lo voy a. que, yo no, te, que eso es lo otros. Es un carro nuevo en esa época. Los otros cinco, tú me lo buscas. Señores, un, eh, un carro no costaba. Mil 1500. mil quinientos. Y agarró, agarré y y me fajé a buscarlo porque tenía que mantener la mujer. Sí. Claro. Tenía que mantener mi casa. Y busqué a juntar esos dos mil pesos huyendo. Y, Señor, en ese tiempo un contrato costaba 20 pesos. O sea, el, el, el, el abogado y, y, y menos todavía, el abogado que pedía 25 30, era un abusador por un contrato sí. ¿usted me entiende? ¿cómo bueno, era entonces, la ¿cómo cosa? ¿cómo extrapolamos esto a la realidad de hoy? no, tú vas a ver, Óyeme, y está? cuando y cuando estoy ahí un día me, me llama y me dice, fulano mira, hay un tipo que me está dando 30 mil pesos por el apartamento tú tienes los 2 mil, pues yo estoy, yo estoy por dejártelo a ti, si tú tienes los 2 mil negociamos, Dijo no, yo no lo tengo me <risa> faltan unos pesitos, 30 mil eh. véndelo, véndelo por 30 mil peso al, al señor, no, no, Mira, no te preocupes, precisamente que yo te ayer, hablaba, porque él me wow. dio la oportunidad y eso se lo reconozco ahora, 30, ¿qué pasó? lo mismo como dice Francis que está pasando ahora, ahora mismo. es con el dinero que te están venciendo es a la fuerza que te están venciendo, entonces eso es lo que yo digo, cuando una persona viene y hace cosas de ese tipo todo el que queda a su alrededor quiere lo ser sabe, amigo de esa persona lo sabe. y sabe de dónde trajo su dinero y, y, y qué hacía en Estados Unidos y, cuando, y lo bien que le ha ido estando pegado quiere decir que César, y, el abusador, pero lo, lo malo el mundo de todo sabía, es, amado lo malo de todo claro. es que hoy día son diputados y síndicos. Tú quieres decir que ese es el abusador, un qué elemento que a menos no dejó él, un elemento el que hay que ponerle, que eh, un elemento que hay que ponerle atención. Pero esto es la sociedad diputados, actual, sí, porque la sociedad se emociona mucho y ahora quizá no se va a ver, no, no, la gente no lo va a entender. Los jueces sí, los que están más a, eh, a, al llegado al, al derecho, al proceso. sí al proceso. Si seguimos, si le permitimos al ministerio público que sea como va. La República Dominicana va a terminar presa entera, o sea, de, que, de esquina a esquina todos los dominicanos no, vamos a terminar presos Yo no le tengo miedo a él porque, lo creo. Si porque no. Tiene, no lo, lo que pasa es que sospecha. lo que pasa es que, que si, si si tú me dejas terminar puedo puedo eh, explicarle a la gente el contexto. En el ordenamiento jurídico y tú que eres abogado lo sabes, la prisión preventiva está está de último, no, no. está de último como excepción. <ríe> Y dice, dice la ley y dice la Constitución que la prisión preventiva es de carácter excepcional. No aquí es la regla. Aquí no vienen a agarrar a una gente presa cuando ya le están pidiendo prisión preventiva. O sea que el Ministerio Público no está siendo objetivo. Y de la hecho, ley. De hecho, la gente cree que cuando hay peligro de fuga, lo que debe aplicarse es una prisión preventiva y no es así. No es así. Cuando hay peligro de fuga es que se aplica una medida de claro. prisión. La prisión preventiva, la ley lo dice claramente, solamente es posible cuando se puede probarle al juez que con otra medida no es posible no es posible que él no se sustraiga al proceso. Entonces, entonces se aplica prisión Entonces, preventiva. Si no, ¿para qué sirve que no Por ejemplo, ninguno tengamos... de ellos se le puede dejar de aplicar la prisión preventiva porque todos tienen acceso a yate, a helicóptero, a todos los mecanismos que puedan sustraer. al proceso. Yo realmente, proceso miren, sin yo realmente, miren, a mí realmente me apena, eh, honestamente Francis, me apena escuchar a un profesional del derecho contemporáneo, expresarse de esa manera. De ¿Tú sabes pena. por qué? Porque cuando le toca a un familiar tuyo, entonces vas a gritar y vas a acusar no, no. A, a, al Ministerio pero Público. Pero a mí no, los familiares míos, ninguno tiene helicóptero ni ya. Pero bueno, pudiera ser. No, pudiera pero no ser lo que, que en cualquier momento. Ahora, si que llega ahí, está inseguro que lo que Lo voy mismo a sucedió con Faña. ¿Se acuerdan que yo defendía a Faña aquí? Decía, ¿Cómo ustedes trancan a Faña? ¿Cuál claro. es la necesidad de eso? ¿Qué me hicieron? Claro. Y lo hicieron, fue un abuso. Entonces el Ministerio Público no está siendo objetivo porque el Ministerio Público representa a la sociedad, lo dice la constitución. Ahora, Pero además te... Recuérdate eso, que el Francia, trato que le está dando el Ministerio Público a los problemas de agresión sexual y acoso es de prisión. Un mandato. Que el Ministerio Público debe ser objetivo. Pero claro. Objetivo. Uno de los principios tiene que ser objetivo. Entonces, si le si, si les seguimos como va la cosa, el Ministerio Público desacatando órdenes de jueces, oye, eh, eh, eh, eh, y respetando el debido proceso, vamos a terminar todo preso mira, en la República mira, Dominicana mira, ya, ya. y nadie va a decir nada. Mira, Yayan, la parte que uno te preocupa, ciertamente que el debido proceso es brillante, la, la literatura jurídica que conseguimos y la apreciación que se le pueda tener. Hay un, un libro sobre prisión, sobre medida de coerción sobre medida de cohesión de un magistrado de la Vega. No, no, yo tengo la ley. Mírala aquí. De un magistrado de la, de, la, de la Vega, que es brillante. Si tú lo pusieras a conseguir, te va a interesar más por el, por el tema. Y que a la vez no pero que la ley te lo voy a dejar o sea, el, el nombre la literatura es accesoria pero la sí. ley que yo no tengo aquí no no no porque y la, la interpretación no la interpretación el uso de la de la norma hay que ligarla con piedra muchas veces Ajá. por eso yo te digo que hay que ligarla con piedra para que no te desancione. te lo digo porque porque el magistrado porque fíjate, alejandro Vargas, dice tiene un libro el gran filósofo, que habla sobre la medida de coerción pero el, por, el, por el tipo mete a todo el mundo preso. Bueno, o sea, pero recuérdate que el juez que lo determina y el juez que hace ya, que ya se convenga. Oye, el juez que lo determina, no el Ministerio Público, el Ministerio Público propone y el juez lo determina. Lo que pasa es que los jueces dominicanos entonces, son más arbitrarios que exactamente. Lo entonces, pero de todas maneras, de, de, de, de, de mm. todas maneras, entonces de ahí me parezco el abogado del diablo defendiendo un tanto al Ministerio Público porque ya te han dicho, se han contestado. Que lo que resulta, como diría yo, a, a el no gran filósofo... Te toque a ti. El gran filósofo chino... No, Lolo. <risa> nuestro querido Lolo, padre Lolo, de... ¿Lolo Payero No, no, no. Lolo, Lolo, Lolo. Eh, Díaz, que el papá de Adalberto Díaz Salomón, Ajá. que dice, mira, más vale dos pulgadas de juez que dos kilómetros de jurisprudencia. Es decir, que todos esos libros... <risa> Él lo tiene conceptualizado En que en eso, la práctica es un abogado ¿Tú sabes cómo se llama eso? Es práctica ¿Tú sabes cómo se llama eso? Paradigma Y eso hay que romperlo Bueno. Eso que tú estás planteando ahí es un paradigma Que está estableciendo la República Dominicana bueno. Fruto del atraso, fruto de la cultura eh. de violencia que tenemos Y con eso hay que romperlo Yo siempre le pido a Dios sí, que no me, me libre no del ni mal ni que a otro le suceda Precisamente porque temo a esas arbitrariedades que tú haces Pero esa es la realidad Félix Rodríguez, todo el mundo lo quería preso Félix Rodríguez, alcalde de San Francisco de Macorís todo el mundo lo quería preso, la mayoría de la gente lo quería preso, se fue de, de, de aquí de San Francisco no, busca lo que está ahí, todavía está era necesaria la presión preventiva, está claro condenado, que no está, está ahí, con, está condenado y el proceso claro, sigue en la está ahí, no salió corriendo Gerson Lizardo, la gente lo quería preso eh, eh, eh, bueno le, le dieron la libertad, se fue Gerson busca lo que está ahí, o sea esa, esa concepción de que todo el mundo tiene que estar